El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, fue el primero en establecer el método electivo para votar por quien será el candidato presidencial en las elecciones del 2020. Realmente el PLD, con su comité central y su comité político, decidieron que las primarias para elegir los candidatos sea primaria abierta. Nosotros saludamos eh, esa decisión porque ¿qué tiene de bueno el PLD? Que en los conflictos y en las situaciones y en la diferencia nos ponemos de acuerdo. Y si mi comité central, que es el organismo eh, llamado para eh, resolver esa situación, para dar ese veredicto, ...ya lo hizo con sus con su miembros, eh, con su componencia de miembros. ...yo creo que ha sido saludable. En cuanto a quién de los principales líderes tendría la ventaja en esos comicios... consideró, en comparación con Danilo Medina, Leonel Fernández tendría la ventaja. No, Realmente eh, esa decisión... ...Leonel Fernández ha ganado varias elecciones... ...y ha sido el pueblo que lo ha elegido... ...yo entiendo que el compañero y además... Eh, ...Leonel Fernández... ...y los compañeros... ...que siguen su orientación... ...internamente... ...lo aprobaron, o sea fue una decisión unánime... ...y si es una decisión unánime... Eh, ...no va a ver... Quién, ...quién va a perder quién va a ganar... ...sino que cada quien entendió que para buscar una salida salomónica, eh, esa era una, y el compañero Leonel y el compañero Danilo Medina decidieron ambas partes ponerse de acuerdo y si es unánime los dos tuvieron de acuerdo con esa Joan NTN, su noticiero regional.